Esta es la comunidad del barrio Venezuela, ellos necesitan reparar su escuela. El consejo comunal realizó un proyecto y recibió fondos públicos para hacerlo en un año. Los miembros de la comunidad estaban muy contentos porque al fin los niños tendrían una buena escuela, pupitres, baños limpios, libros y materiales educativos. Pero después de seis meses apenas habían reparado una puerta. Al final del año, el dinero se terminó, y solo llegaron a terminar la cuarta parte de lo previsto. Esta historia puede ser distinta. Empecemos de nuevo. Una vez que el proyecto fue aprobado, los miembros de la comunidad se organizaron para supervisar que se invirtiera adecuadamente el dinero. Pidieron al Consejo Comunal copia del proyecto y de las facturas y gastos que se estaban haciendo. Los miembros del consejo comunal se vieron obligados a comprar los materiales y contratar a las personas necesarias porque sabían que estaban siendo vigilados. Al cabo de seis meses, ya se había logrado la reparación del techo y de las paredes. La comunidad habló, exigió y revisó que los gastos fueran justos y que el dinero se gastara de manera adecuada. Así, al final del año, el presupuesto había alcanzado para comprar los pupitres, pizarrones y materiales necesarios. Con la información puedes hacer la diferencia. Las instituciones del gobierno y todas las que manejan fondos públicos están obligadas a entregar toda la información sobre su gestión. Si como ciudadanos decidimos activarnos y vigilar el buen uso de los recursos públicos, podemos contribuir a disminuir la corrupción y mejorar la calidad de vida.